día cero finalmente me estoy yendo para el viaje de vuelta al mundo allá me están despidiendo por ahí ya me dejaron ahora ya no hay vuelta atrás primer destino Corea del Sur ahora arrancó el viaje bueno, arrancó el viaje arrancó, arrancó Tengo una sensación que no lo puedo creer, así de simple, es como que me siento y empiezo, pero que ya empezó esto, ¿no? Y todavía no proceso que estoy dándole un pasito para arrancar una vuelta al mundo, que es demasiado, demasiado, a veces creo que es una tontería, pero... Ya estamos en el avión, nos vamos para Corea del Sur, ¿lo puedes creer? No puedo creerlo, no puedo creerlo son las 6 de 40 de la mañana Lima Dallas y no tengo idea cómo la gente duerme también, si ¿sí ven duerme riquísimo bueno, al menos eso parece mi vecina no se ha movido pero esta vaina es horrenda unos asientos súper pequeñitos esta vaina no se mueve en la cabeza pero no importa porque los pies no hay donde acomodarlos <ríe> cosa tan fea con Viva Colombia creo que es la misma vaina hasta más chévere yo supuestamente he dormido 6 horas pero no es como si hubiera dormido 5 minutos <ríe> el viaje creo que va para largo aquí tengo mi amiga nueva amiga Lía y ella también no ha dormido nada ese es el augurio del viaje bueno vamos a arrancar el día ya vamos a aterrizar y a hacer un cambio de avión Aterrizamos. Este es mi kit de aseo. Ahí se ve. Tengo que hacer la escala aquí unas 3 horas. No he dormido nada. Y estoy maleteado. Entonces vale la pena ahorita una enjuagadita. Tenemos una bendita para dormir. Tapar los ojos. Unos tapones para los oídos. No escuchará nadie. Tema dental. Una maquinita de afeitar. El bicarbonato siempre me va muy bien. Cepillo de dientes. Una mini toallita. Desecado ultra rápido jaboncito, shampoo Y peine Perfecto, ahora sí, fresco Y renovado Vamos a comer algo porque nos esperan 16 horas más 14 horas de vuelo y lo que espera en el aeropuerto Vamos a comer Bueno, ahora vamos a hacer el check-in Para darles a Corea del Sur Buscando el lugar Este aeropuerto está bien bonito Pues, let's do it Arriba, el check-in en una cola horrenda, pero encontré un truquito y encontré este check-in vacío, pero creo que nadie sabe que eso existe. Pero siempre los truquitos funcionan, pero no es malicia que yo ya, eh, no es malicia. Ese chico me preguntó que si voy para Houston. Y yo le dije que no, que para Corea. Me preocupa. Ojalá mi maleta llegue a Corea. Sin batería en el aeropuerto, como todos andamos, somos Lover Connections. Buscando una conexión siempre Si no es de internet Es de energía Esas cositas están por todos los asientos Y ninguno funciona Ninguno Es muy triste es Así estar en el aeropuerto no, Vamos a seguir buscando Hay otros dos que, Y los que están ahí sentados Todos estaban buscando un enchufe Es un drama de Siempre del aeropuerto Tienes que llenar el formulario de migraciones, pero no puedes ver. No te preocupes, acá hay unas gafas públicas para que cualquiera las use. Salí allá afuera a mirar cómo estaba el frío. Es un frío pues, cabrón. <risa> Menos 4 grados. Me metí corriendo. Y voy a, obligar a ver otra vez un poquito más. Ya me había forrado doble capa. Listo, ya nos forramos doble capa. Vamos para afuera a ver. Sí, aguantamos este frío ahora sí. no thanks, no thanks. The tren Thank hace menos 4 grados es un frío de miércoles creo que me voy a poner otra capa más. Vamos a buscar el tren pero creo que lo puedo soportar todavía ¿eh? no es el tren, ah, yeah, es el tren. De eso que está ahí, créeme que lo único que sigo es la flechita que está <risas> buscando el tren. ¿En cuál de estas estaciones debería bajarme? No más perdido que el <risas> Entre toda la gente, siempre va a haber alguien que te ayuda. Ahí está la gente de abajo. ¡Tarán! Yo voy para un lugar que se llama Hein o algo así. Pero los letreritos no me ayudan. Yo me pregunto cómo la gente anda sin guantes. Obviamente son acostumbrados estos. Y qué frío ni Qué frío tan cabrón, wey. Bueno. Estoy caminando hacia el hotel. 6 cuadras. Ah, oh, ya acabé en Chalinas. Ahora vuelvo por una. Voy a encontrar el primer hotel. Let's do it. Let people people if you knew that this hotel because have Korean language. Okay. So you can ask people. Okay. okay? So you have to pick one. Si este video de verdad te gustó, te pido por favor, suscríbete, dale like, comenta y sobre todo, comparte, comparte, comparte, comparte, comparte, comparte, comparte, comparte. comparte.